Como tú, somos unos locos soñadores que trabajan duro día a día, minuto a minuto y gota a gota para lograr nuestras metas. A contracorriente, con tiempo escaso y recursos limitados, el país de tercer mundo compitiendo frente a frente con los más grandes a nivel global. ¡Pero sí podemos! El talento acompañado de la pasión y entrega que nos caracteriza como mexicanos, nos ha llevado lejos. Somos semifinalistas del concurso de robótica más grande en la historia de la humanidad con el viento en contra y un equipo pequeño formado por estudiantes, internos y profesionistas. Pero todos mexicanos que, al igual que tú, buscamos llegar a esta tierra la conquista de nuestros sueños. Pongamos el nombre de México en alto.